Y dije que me llamaba la atención que él no se contentara con decir cada tzadik, sino tuviera que decir cada tzadik y tzadik. tzadik y que ¿sí? eso quiere decir que es un tzadik que, siendo tzadik, dentro del ser tzadik es, tzadik, es tzadik. Es tzadik. Y ahora, si miramos, la palabra tzadik tiene valor numérico 204. Si agarramos tzadik ve tzadik, tenemos 204 por 2, 408. Más la letra Bav en el medio de la conjunción que vale 6. 414. 14. Que es uno de. No, no, no, no 9. 414. Mm. Que es uno de los números más queridos en la comunidad de Torah y el Templo de Pasos. Y más citados a lo largo de todos los años que llevo haciendo videos y escribiendo cosas. La palabra Or, luz, tiene valor 207. Uh -huh. Que es la mitad de 414. La palabra ensof infinito, también tiene valor 207, que es la mitad de 414. Sadik Betzadik es or ensof. Sadik -so. Betzadik es el Sadik que logra llega a la conexión con esa luz que la conexión consciente con la luz que proviene del infinito. Y entonces no me van a asombrar otros pocos 414 que nos da la Torah, que todos vienen a completar la imagen de qué es el tzadik Tzadik Hay tres mitzvot, tres preceptos de amor en la Torah. La Torah dice, de et hashem elokeja, y amarás a hashem tu elokim, la Torah dice De Ahavtem et Hager y amaréis al ger, al converso al extranjero al que viene de afuera. Y la Torah dice: De ahavta le camoja Y amarás a tu prójimo como tú mismo. Esa palabra en común a las tres mitzvot, de ahavta y amarás, es 414. Ser tzadik es ser un hombre justo, sagrado. Ser tzadik tzadik es cumplir plenamente las mitzvot de amor, es saber que el amor está en el centro de absolutamente toda la Torah y de todo el ticún que vinimos a hacer. Pero al mismo tiempo, como está en varios lugares del Tanaj, pero especialmente en el libro de Kohelet, en Eclesiastés, capítulo 2, verso 3, Dice Los hombres de lucha Los hombres de la milicia Tzadik Betzadik También es alguien que forma parte De la cofradía de luchadores De, de hombres que Saben que a veces hay un límite De algo Y tenemos que pelear por la justicia Tenemos que pelear por el bien Y hay que estar preparado Para eso también Desde la propia conciencia de Shalom no nos va a extrañar entonces tampoco que el mismo 414, que es la luz del infinito, que es tzadik Betzadik, que es la mitzvá de amor, sea también como está escrito en Tehilim en el capítulo 36, verso 10, que dice, mekor haim, fuente de vida. Porque es aquello de la pregunta de Rav Simón Bar si tú eres tzadik Betzadik, entonces tú eres fuente de vitalidad para el mundo. Eres fuente de shalom para el mundo. Y es también Rabbi Yushua Ben Leivi el quien, en otra parte de la Gemara, a ver si lo tengo justo a la vista, si lo tengo justo a la vista, no, no lo tengo justo a la vista, pero si alguien quiere me acordar y les voy a decir exacto dónde está, en otra parte de la Gemara, dice Rabbi Yoshua Ben Levy que todo el propósito de la creación es el shalom. Y dice algo muy interesante, porque nosotros estudiamos siempre que nosotros tenemos que acceder a la conciencia de Shalom. Y Rabbi Yoshua Ben Levy enseña a partir de una cita, y de su modo de interpretarla, que para que nosotros seamos capaces siquiera de hacer Shalom, de acceder a esa conciencia de Shalom, todo empieza en el acto de magnanimidad del Creador, que a cada instante Él está poniendo su manto de shalom sobre el mundo. Como decimos al final de todas nuestras plegarias, de todas nuestras tefilot, cuando decimos que el que hace el shalom en sus alturas, él hará shalom sobre nosotros. Que él haga shalom sobre nosotros no quiere decir que tengamos shalom, quiere decir que tenemos la oportunidad de hacer nuestro shalom. Como en el capítulo 145 de Teherim, que estudiamos hace un par de días, que nos muestra el tesoro es nuestro, pero nos toca hacer el camino para que sea de verdad nuestro.